De ayudarme eh, Arnulfo Salazar, ¿Cómo puedo ayudar a alguien inseguro A entrar en confianza en una mesa nueva? A mí lo que me sirvió Es que, es que No me exigieron no. En ningún momento de, la, de las primeras veces que jugué con todas mis inseguridades Y con, todos mis, con toda mi timidez y mis miedos Fue como que en ningún momento Me, me, me, me exigían me dale, dale decime. Si no simplemente esperaban que yo hable O claramente no hablaba y eh, alguno de ellos trataba de salvar la situación con, con algún comentario y seguía el juego. Y eventualmente yo lo logré eh, romper ese, ese, ese miedo que tenía y salir, seguir jugando. Pero también hay que entender que esta parte a, a, es muy personal y va a depender de cada uno. Si esta persona tiene eh, una inseguridad por cualquier razón, vos lo que tenés que mostrar en el juego es que en el lugar en el que está... Es totalmente libre de expresarse de la forma que quiera. Y tal vez le cueste un rato entender toda esa parte. Así que con darle su espacio y demostrarle que es respetado en ese lugar debería ser suficiente. Pero van a tardar. Va a tardar. Así que va a esperar un rato y tomar tu tiempo. Nahual. ¿Qué empanadas serían mejor para que los aventureros lleven a mazmorra de dragón? ¿De humita o cuál <risa> A mí me gustan las de carne picante. Sin pasas de uva. Sin pasas de uva. Detesto las pasas de uva. No puedo, no puedo. Eh, de hecho, tampoco me gusta la uva. Pero considero que las pasas de uva es una manera de empeorar la uva. Porque le quitaron el agua. Pero puedo estar equivocado, ¿eh? En estas cosas suelo estar equivocado. Así que yo diría carne picante. Porque re da. Y, y, y mi gusto de empanada favorito se cebolla y queso también. LOL, ¿tenés consejos para darles.? Mejores motivaciones a los personajes Hicimos un pasado conjunto Pero aún no están muy claros los objetivos Y miedos, algún consejo para esto Para con los villanos Bien, el video, en el video de esta semana Damos un pequeño sistema Para armar personajes todavía más en profundidad Con un background así eh, Íntegro Y con motivos y, obje y objetivos Pero, como para responder Está bueno que escriban Cosas que le gustarían a los personajes y, pero que no sean cosas eh, No simples O sonsas O, o, o, sonsa, o tontas si querés Que sea algo que realmente el personaje quiere Lo suficiente como para Despertarse todos los días y decir Hoy voy a tratar de Dar un paso hacia adelante en esa dirección Y, así. y, y suena raro Pero es algo que vos tenés que tratar de hacer Tal vez es tener una panadería Y la situación del personaje ahora es que no tiene el oro suficiente eh, Para conseguir Esa panadería entonces, tiene que salir a aventuras, terminar esa aventura, para ponerse su panadería. Y, de hecho, para, para acentuar todo esto más, que cuando dé uno de estos pasos hacia adelante en dirección a este objetivo, que lo celebre haciendo referencia al objetivo. Por ejemplo, vamos, oh, terminamos la misión. Cada vez estoy más cerca de mi panadería. La voy a llamar el dragón cocinero, por ejemplo. Y al, al referenciarla más y más y más en la historia, eventualmente se puede cumplir y va a tener su panadería. En cuanto a los villanos, es un poco más difícil, porque vos necesitas una razón para que sea eh, para que esta persona sea mala. Y, eh, es, es similar, pero esta persona va a ser un poco más desfiada a la hora de buscar este objetivo. No, no le va a importar nada. Eh, si la misión o, o si lo que tiene que hacer requiere... Eh, Tomar acciones moralmente deduzas Probablemente ignore esta moralidad Y siga con su camino hacia adelante Porque es lo que está buscando Es más importante Tal vez se justificaría el fin con sus medios O bueno, va a haber otro otra multiplicidad de razones Pero el villano es Similar Pero con, con esta diferencia Safi del Depliquip Me gusta mucho el canal y me gustan los de los DM Respondes, mi única duda es ¿Cuál es tu favorita parte favorita de ser DM? Ah Gracias. Excelente pregunta. Hay. Dentro de las responsabilidades que tenés como M, hay, hay muchas cosas que me gustan que son cuando eh, estás jugando y estás relatando algo o estás describiendo algo o estás. o decís algo y a los jugadores, entre lo que ellos charlan y discuten, vos vas dándote cuenta que a ellos le estás haciendo clic. Lo que vos realmente querías contar. Y, y, y, y todo. no, ¿no? Es, eh, eh, Ellos ven realmente la, la historia como... Eh, todas esas pequeñas sutilezas e información que vos escondiste. Ellos la, la ponen en conjunto. Y se dan cuenta que era lo que estaba pasando. Y ahí hay... Eh, no sé, nunca supe cómo decirlo Pero hay un momento que... Que yo me los guardo para mí. que Cuando le veo la cara a ellos. Y se abren los ojos. Y se iluminan. Y dicen... ¡Ah! Algo así, y, y ese es un momento muy lindo. Para mí, eh, si logro eso durante una sesión, me voy contento. Pero bueno, después de to todas las otras cosas también me encantan. Preparar la aventura, empezar y terminar la sesión, charlar durante la semana en esto. Eh, compartir un rato lindo con amigos, eso siempre es genial. así que Gracias, muy linda pregunta y siento que da para una respuesta gigante. Ah, acá está, Aaron Quintana. ¿Cuáles fueron los personajes que más te gustaron rolear? Hay, hay unos personajes ahora en, en la aventura que estamos jugando hay unos que me gustan mucho, el Manrell eh, está muy divertido, siento que, que a la gente le gustó y a mis jugadores también Sonrisas tiene tiene un, un, un fiel grupo de seguidores eh, esos fueron divertidos el, después hay otros personajes que, que, que son de otro de otro tiempo eh, un clérigo que ya lo mencioné, que se llama alwin había una una reina que se llamaba eh, Asdis, también ella estuvo recopada a jugarla eh, porque además la tuve que jugar en dos épocas temporales diferentes cuando era, cuando era 16 años y después tenía como 60 una cosa así eh, eso fue genial eh, había un mercader que se llamaba Rashid, del desierto ese estuvo buenísimo, que era un semiorco gordo, grandote que era mafioso, pero ah, era, era un buen tipo digamos pero tenía Todas actividades criminales. Eh, Tras que era un clérigo que perdió la, el favor del dios por, por por apuestas, era un desastre también. Pero fue un personaje que se fue que, que fue mutando mucho a medida que fue jugando la aventura. Primero era raro, era, de, era difícil de confiar. Después era, era accesible, después... Eh, Voy mutando mucho de personaje y siento que tuvo conexiones en, en diferentes épocas de la aventura con todos los personajes de maneras extrañas. Eso estuvo genial. Carlos Gutiérrez. Quiero hacer una partida física de vampiro, pero mis amigos son muy didácticos. Quieren mapas, minis, objetos como cartas. ¿Cómo me recomendás hacerla entretenida? Sería mi primera partida real. Con vampiros está muy difícil porque no tienen nada de esto. De hecho es parte de la gracia, ¿no? El que todo se ha hablado. Así que... Eh, Ofrecerles probar vampiros Como realmente te lo da el manual Porque está buenísimo el manual Y el juego está genial Tal vez no conocen ese, ese segmento de, Del juego Porque no todos los juegos tienen Lo que dé idea que podés tener tipo Un talero con árboles y montañas Y un dragón no, todo, no todos los juegos lo necesitan Vampiro es más narrativo Como son todos los de mundo de las tinieblas Y eso está bueno buscarlo Así que yo te diría que primero le ofrezcas esto Y lo que puedes hacer es que si ellos Se encuentran cartas o se encuentran Objetos, los puedes tener impresos Y dárselos, tal vez fotografías Eso también puede servir, algo así eh, Andrés Díaz Tengo problemas para gestionar la cantidad De cosas que quiero introducir en mi campaña ¿Qué me recomendarías para que mis jugadores Se hagan con la info sin sobrepasarlas con información? Bien <risa> Esto es Es, es realmente un gran problema, me ha pasado a mí también Tipo tengo todo esto preparado y se los quiero dar, pero cuando lo haces suena como que le tiraste una avalancha de información. Y eh, no agarraron todo, agarraron, agarraron lo que pudieron o directamente ignoraron lo que pasó. Así que lo que tenés que hacer es dividirla en partes y cada uno de esos es una aventura dentro de tu campaña. Y va a haber vas a, vas a un arco argumental. También tenés que tener en cuenta que los jugadores tal vez no intenten descubrir todo lo que vos pusiste y eso va a pasar y después es lo más posible que pase que tal vez sigan una línea de, de, de datos y si y ellos continúen adelante y todo el resto queda fuera y eso no lo vas a tirar eso va a quedar va a quedar con información de tu campaña y si nunca se descubre lo vas a guardar y va a ser algo copado para tener a futuro de esta manera vas a, vas a tener material para futuros juegos así que nada se pierde todo se puede reciclar pero es importante. Dividir la información que tenés en, de a poquito, y esos poquitos que sean aventuras. Chica Chester. Hola, Dion. ¿Qué puedo hacer con un amigo que juega con personajes distintos, pero que se comportan de la misma manera? Es difícil lograr romper... el... el esta, esta, esta parte de, de todos mis personajes son los mismo, porque... Hasta que vos lográs separarte del personaje y, y tratar de darle una persona diferente, una actitud rara o algo por el estilo, eh, eh, tarda un rato. Así que lo que te recomiendo es hacer el personaje con él y hacer enfoque en el background y que sea diferente. Y, y, y si él hace algo igual a su personaje anterior, a recordarle que este personaje iba a ser de otra manera. Si, esto lo, si él lo hace constantemente porque le gusta que sea así, y bueno, no hay mucho más para hacer. Simplemente puedes decirle: todos tus personajes son iguales, tal vez podrías cambiarlo. Eh, pero si él lo quiere hacer, una de esas maneras es hacer personaje con él, concéntrese en el background, traten de contar una historia diferente juntos y llevarlo a cabo. Y va ah, a haber errores en el camino. Eh, algo que, que recomendé una vez sobre esto es que hagan un personaje genérico, que sea tipo el bárbaro tonto. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una... Porque lograr romper con esto del de, de personaje que es igual a uno, ¿no? El bárbaro tonto, vos ya sabés cómo interactúa. ¿no? No, no, eso es la facilidad que tiene. Si bien puede ser aburrido, puede ser, un, puede ser Entiendo que se puede interesar con un mal consejo, se puede interpretar como un mal consejo. El bárbaro tonto actúa de una sola manera y va a ser diferente a la manera de él. Y una vez que termina con el barro de tonto va, va, va a se dar cuenta tal vez de que hay otras maneras de actuar Yo creo que los estereotipos ayudan a eso, a darte cuenta que vos podés salir de vos y ser otro, otra persona un ratito Y así con suerte eh, generar una variedad dentro de, de los personajes que uno puede interpretar Cheddar, buenas, tengo un mundo sandbox de Witcher, los jugadores tienen pistas y esas pistas llevan a algo más Pero siento que los jugadores no se dan cuenta de esas pistas ¿Cómo hago para que no parezca todo tan abierto y vayan a esas pistas no tan obvias? Cuando vos eh, entregás la, la información a los jugadores, ya no depende de vos. En algún punto depende de que ellos aten los cabos. Pero es importante eh, rever, la, rever la calidad de las pistas que vos le diste. ¿Mencionaste nombres que conectan estas situaciones? Menso, ¿Mencionaste hechos? ¿Mencionaste... Eh, Lugares que, que se puedan atar entre ellos, eso es importante. Y también es importante que los poderes tomen notas, así ellos se acuerdan todavía más fácil de estas cosas. Porque pueden ser las dos. Puede ser que vos dijiste pistas, pero tal vez no estaban lo suficientemente bien armadas como para que sea fácil conectarlas, y que los jugadores ya se han escuchado y no hayan tomado notas o se hayan olvidado. Entonces, un poco de las dos. Para ayudarlos, lo mejor que podés hacer es alguien que les pregunte sobre la investigación que están haciendo. ¿Qué están haciendo? ¿Y después qué hicieron? ¿Y qué pasó? ¿Y ahora a dónde van? Una vez que vos tenés un NPC haciéndoles preguntas, con suerte va a, su va a llegar el momento en que ellos mismos van a hacer estas preguntas. Haré igualas. En caso de que un player se hiciera un personaje poco funcional, ejemplo, un hechicero de hielo, ¿le darías ventajas a alguna regla con Bru o algo de un de arcana? ¿O crees que arruinaría la experiencia de los otros? Yo no entiendo no a meterme en la creación de los personajes, si ellos quieren hacerlos de esa manera, está en, en, en ellos. Lo que sí, una vez que los personajes están, empiezo a crear desafíos en base a lo que ellos me presentan. Así que es unida y vuelta. Pero si alguno, si alguien quiere hacerse un personaje de una manera, para mí no, no está bueno solventar algo que ellos no puedan cumplir con un objeto mágico, con algún hechizo. Porque es como si no tuvieran esa falla, y creo que falla, ¿no? Ese pequeño detalle que le dieron puede ser un rasgo de, de personalidad interesante que distinga a este personaje de, de muchas maneras, y en muchos lugares. <ríe> Rose Rose, ¿Qué opinas de llevar tramas de videojuegos en la mesa? Es una gran idea, es una gran, gran idea. Porque a veces pasa que no todos. De hecho, yo lo hice mucho tiempo. Eh, videojuegos que solo yo jugué, mi grupo no jugó. Eh, llevaba la trama para Para tratar de, de, de hacer algo nuevo o probar a ver qué tal iba. Y, y lo que me pasaba era que siempre terminábamos usando eso de inicio y después nos íbamos por cualquier lado. Así que yo los invito a hacerlo, eh, suena. Saquen ideas de donde pueden encontrar y después construyan algo nuevo con esas ideas. Lego Ultra Creator. ¿Alguna idea para una partida donde todos los jugadores tengan elección malvada? Sí, este, este tipo de partidas son, son exigentes para vos porque vos tenés que darles a ellos la oportunidad de generar caos y las razones. Digo caos no por todo que se destruya así en medio al azar, no. Sino que ellos tienen que llevar a cabo sus maldades y, y vos tenés que... Darle oportunidad de eso. Es, es medio de la inversa de, de hacer una, una partida para todos buenos. En vez de, de ir a rescatar a alguien, tal vez tienen que secuestrar a alguien. Entonces, tiene que estar eso. Lo importante es que los personajes tengan motivaciones y sepan ser malos. Lo que yo me encontré es que no todas las personas saben rolear a un personaje malvado y, y tienden a simplemente ser caóticos y, y lastimar o a destruir al azar. Que eso se puede entender como malo, pero para mí es medio, tipo, hacer cosas al azar y ver qué pasa. Entonces, vos tenés que generarle estas situaciones donde ellos puedan llevar a cabo sus planes. Porque ellos van a tener planes. Una de las diferencias que hay importantes entre héroes y villanos es que los villanos son activos, hacen cosas. Y los héroes son reactivos, ellos reaccionan a las cosas que hacen los villanos. Entonces, vos tenés que darle a ellos la posibilidad de hacer cosas. trf ¿Cuál sería, en tu opinión, el final más perfecto para una campaña? Yo creo cuando... Por lo menos el, el, el que mejor conseguí yo fue uno donde... Cuando terminó la aventura, en, en la mesa, yo sentí... Eh, un sentimiento de cierre y de... Y de... de me, tal vez estoy errándole, pero algo como... como paz. Como que se terminó un, un, un capítulo de algo, ¿no? Fue, fue toda esta campaña Y llegamos al final Se cerró el libro Y había como una, un, un sentimiento compartido de, de, de nostalgia, de alegría, de tristeza y, y todo era lindo y pacífico Así que... Eh, si, puede, si se puede lograr algo así Creo que es lo más cerca de, de algo perfecto Yo... Yo tuve ese final y fue muy lindo, eh, es, es, es una de las anécdotas más, más lindas que tengo cuando juego en cuanto a Juan de fue el final de esa aventura, y eh, creo que va por ahí el, el, la, la perfección, Como un, un, algo que, que todos digan, esto fue impresionante, fue genial, estoy feliz de haber participado de esto, creo que es, es lo más cerca de la perfección que, que puede estar. Shox Moreno, un centauro del resurgir de dragón. ¿Puedo usar botas mágicas? ¿Y puedo usar dos pares de botas mágicas? No quiero. Voy a ir por la pregunta, respuesta fácil primero. Depende de tu DM. Si me preguntas a mí, yo te diría que no. Pero creo que si voy a darle objetos mágicos a los demás y algunos van a hacer botas, tal vez existe la posibilidad de hacer. Eh... ¿Cómo se llama? Gracias. Herraduras mágicas para que tenga el centauro. Creo que sería lo correcto. Y si ha dado el caso, creo que las herraduras mágicas funcionan si tuvieran las cuatro. Pero pero ya, creo que iría por ese camino. Acá está. Patrick Turner, ¿son felices haciendo esto? Sí. Sí, la verdad es que eh, voy a responder por todos, ¿no? Por todas las personas que integran el, el canal, que no solo somos nosotros tres, sino que también está Max haciéndonos la música, eh, Cobas con los diseños. Eh, ahí está Javier Que él es el que, el que está haciendo también el proyecto secreto junto Con Cobas y conmigo Los moderadores del Discord Toda la gente de nuestra comunidad Yo siento que están todos contentos en, en lo que hacemos A nosotros nos encanta Y, y es algo que, que nos dimos cuenta rápido al hacerlo Que está re bueno hacer estos videos Y compartir todo esto con todos los demás eh, Las chicas también Se sienten felices cada vez que, que nos levantamos Y vemos comentarios Y, y, y vemos gente que eh, acá en el chat mismo que nos tira buena onda Y que nos ayuda y que nos hace seguir Nos hace sentir muy bien y con ganas de seguir Así que sí, yo voy a responder por todas las personas Que integran la taberna Pero yo digo que sí, estamos todos muy felices haciendo Así que Vamos a cerrar el stream acá Estuvo, estuvo re, re divertido hoy Hubo muchas preguntas geniales Gracias por pasar, espero a toda la gente que, que nos dijo Que les sirvió nuestros consejos que, que puedan seguir jugando Y, y vuelvan a, al stream cuando, Con nuevas experiencias además y nuevas preguntas, así que gracias por pasar, muchas gracias a todas las personas que se sumaron a la respuesta de los demás, eso siempre está buenísimo y nos vemos en el próximo stream.